que más me conviene. Amén. Pacientísimo Dios y Señor mío, que por tu infinita caridad te enviaste a tu unigénito Hijo a redimir al mundo a costa de tormentos, azotes y afrentas en un madero. Yo te ofrezco la sangre que derramó en toda su pasión y los tormentos y azotes que padeció tu escogido mártir San Blas, cuando colgado de un madero, herían y maltrataban su cuerpo, gloriándose de padecer por la confesión de la fe. Yo te suplico, me des paciencia en mis tormentos y ahogos, para que mis quebrantos sean méritos y aceptos en tu acatamiento, hasta llegar a la patria del descanso, y me concedas lo que te pido,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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dígnate, Señor mío, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, dígnate oír mi humilde petición de tu siervo San Blas y restituye a este. Decimos en nombre de la persona o hacemos nuestra petición especial